Muy buenas amigos y suscriptores tecnológicos, y bienvenidos a un nuevo video más de Orion Tesh, el canal que le trae todo tipo de información para su dispositivo Android y iPhone, y para su equipo PC o LAT. Pues en el día de hoy le traemos una excelente aplicación que sé que le encantará bastante, y se trata nada más y nada menos de Free Music, Free Music es una aplicación sumamente completa en sí misma, esta aplicación le da una gran facilidad a toda aquella persona que le encanta descargar sus videos de YouTube y le encanta escuchar toda su música sin ningún problema. ¿Qué pasa? Muchas personas utilizan YouTube con el propósito de disfrutar de todas sus canciones favoritas, sean de Sebastián Yatra, sean de otros, de cualquiera. Sin embargo, al utilizar su su chao contra otra aplicación en eh, más que hasta viendo tus fotos. YouTube se te quita inmediatamente y tú tienes que volver de nuevo para que, quién sabe, tú puedas utilizarlo y poder repetir la música nuevamente. Sin embargo, esta aplicación es sumamente completa, como le acabé de decir, y le da varias diferentes oportunidades a ustedes para que ustedes puedan disfrutar sin ningún problema. Pues, ¿qué les parece si vamos a disfrutar de esta aplicación y le explicamos cómo utilizarla en estos momentos? Vamos allá. Muy bien, y ahora vamos a darle una explicación bien detallada de las funciones que esta aplicación le da a cada uno de ustedes. Lo primero que vamos a hacer es aquí, como pueden notar, tenemos la aplicación de Free Music. Una vez que esté descargada, le vamos a dejar el link aquí en la descripción para que puedan descargarla. Vamos y entramos, y lo primero que nos va a aparecer es esta interfaz que dice Free Music, y lo otro lo dice en inglés, pues, entonces qué es lo que sigue en la parte de aquí arriba como pueden notar nos presenta algo para buscar verdad lo que ponemos no sé a quién le gustaría Chris Brown. buscamos Chris Brown. hasta nos la pone de una vez algo sencillo una vez que le damos ahí buscamos la música que queremos escuchar a Wii U contigo es una canción que se pegó bastante ¿no? ¿No Ah, como detalle, esta aplicación tiene algunos anuncios, los cuales no se sorprendan porque imagínense, muchas lo hacen, pero lo que ustedes van a ver va a demostrarle que esta aplicación vale la pena tenerla. Una vez que ya se acabó el anuncio, perfecto, gracias, lo que vamos a hacer es a darle a reproducir. Como pueden notar, nos presenta aquí en el medio, esperamos que cargue bien. Ahora, el primer, la primera ventaja de esta aplicación es lo que ustedes van a ver, con lo cual se la voy a recomendar bastante. Una vez que ya le dimos para, en pantalla completa para escucharla, vamos a como a minimizarla. ¿Pero qué pasa cuando se minimiza? Bienvenidos al segundo plano. Tenemos la aplicación bastante chévere, o sea, en segundo plano. Esta aplicación ustedes la van a tener, yo sé que la van a usar bastante. Podemos mover nuestro video a donde queremos Si queremos conversar Si queremos ver nuestras fotos Cualquier cosa señores Sin embargo, eso no es todo ¿Qué es Lo que vamos a hacer es la segunda opción La segunda parte Que te facilita un sin fin tu vida Por ejemplo, tú quieres tener Ese, ese mismo video Sea en video lógico, O en audio Firmonos lo que nos muestra aquí en la parte de arriba Esa flechita que, nos, que parece como que Descarga, descarga, descarga le damos, ¿verdad? Una vez que le damos, nos presentan las dos opciones Que son videos, mp4 Y en mp3, que son el audio ¿Verdad? Y se nos dan diferentes eh, funciones Si lo queremos, 144 píxeles, 240, 360 y 480 no es, para, no es mucho para otros Pero sin embargo, se ve nítido Y si lo queremos en audio Lo, que, lo descargamos de igual manera con diferentes funciones Vamos a descargarlo en audio, porque imagínate, no tengo, no quiero descargarlo en video. Una vez que lo descargamos en audio, se nos va presentando una flechita aquí abajo, como pueden ver dice descarga de mí, ya se descargó la el video, perdón, el audio. Como pudieron notar, esta aplicación es sumamente rápido. Le permite usted descargarlo, ver videos en segundo plano y disfrutar de todo lo que usted quiera. Así que los animamos a que puedan descargar esta aplicación, que yo sé que ustedes la van a disfrutar bastante, como yo, disfrutar de ella. Esto ha sido todo por el día de hoy chicos y si esperamos que sigan disfrutando de nuestros contenidos que más adelante estaremos subiendo. Como podemos podido notar, eh, hemos subido video un, uno, un video cada un mes, si no me equivoco. Lamentablemente se nos ha pasado. Sin embargo, estamos, nos estamos poniendo la pila para poder subir videos, por lo menos uno cada semana, y así ustedes puedan disfrutar de ello, y quizás seguimos aumentando más de ahí, ¿verdad? Así que necesitamos su apoyo, dejen sus comentarios abajo los que no se han suscrito, les animamos que se suscriban, por favor sus ayud su ayuda es de gran ayuda para nosotros, ¿verdad? Entonces, nada, esperamos que pasen un feliz resto del día, y esto ha sido todo por hoy, chao chao yo parece como que estaban grabando. Bueno, total, me voy a sentar. Señores, eh, yo espero que Sábado se haya portado bien. Eh, parece que sí, se portó bien. ¿eh? Bueno, que tengan un feliz resto del día y disfruten los señores. No olviden suscribirse por aquí. <risa> y dejar sus comentarios, burlas y demás. Porque hemos estado viendo... Es lo que ¿Tú estás ¿tú grabando todavía? Sí. Ay, qué opa, yo con el caldero, ¿Tú quieres un poco? No, no, gracias. No, pues se si acaso. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!